¿Cómo están animalitos de la creación? A veces el amor nos lo topamos a la vuelta de la esquina en un cometa, en un asteroide incluso a veces en nuestro trabajo, en la escuela en muchos lugares el amor está en el aire Hoy voy a contar la historia de Laura y Rahim que son una de las cinco parejas ganadoras en el concurso Mineta de Amor Acompáñenme a ver su historia de amor. Todo comenzó en la universidad en el 2015. Yo trabajaba como RP y estudiaba por la tarde de derecho. En septiembre del 2015 una nueva generación ingresó en la licenciatura de administración y contabilidad. Mi trabajo consistía en darles la bienvenida, realizar el pase de lista y como era de las trabajadoras más jóvenes, buscaba que los alumnos se sintieran en la confianza de poder acercarse a mí. Cuando empecé la lista, dije su nombre, Raem Basel. Y él me corrigió, porque obviamente no supe pronunciar su nombre. La, la pronunciación correcta es Rahim Basel. En ese instante que cruzamos miradas, lo único que hice fue sonreír. Al pasar de los días, me hice amiga de, mis de sus amigos. Tenía la mayoría de los alumnos en Facebook y decidí enviarle solicitud a Rajin. Él aceptó y sin embargo, no hablamos, solo intercambiamos likes. Hasta que un día me mandó un inbox invitándome a la playa, a lo cual yo le inventé una excusa porque en ese entonces yo tenía una relación de cinco años. Sí, cinco años. Sin embargo... Esa relación la inicié cuando tenía 15 años. Con el paso del tiempo, las experiencias y la madurez, me había dado cuenta que esa persona no era para mí. Sin embargo, por situaciones personales, necesitaba un soporte y así fue como lo veía. El tiempo siguió pasando, Rahim y yo hablamos más por chat o en persona, volví a invitarme a la playa y yo accedí pensando en que él ya había notado que yo tenía una pareja, porque yo jamás le oculté nada, ya que todo estaba en Facebook. El día acordado pasó por mí. Íbamos platicando con gusto hasta que me preguntó si tenía novio, lo cual realmente me asombró, pues me di cuenta que no tenía la menor idea. En ese tiempo, pues, obviamente, él se impactó. Llegamos a la playa y su actitud cambió, por supuesto. Después hablamos y le dije que jamás fue mi intención que se sintiera de esa manera. Yo no oculté nada en ningún momento. Los días seguían pasando y nuestras pláticas se hicieron largas y constantes. En realidad, hablábamos todo el día. Sentíamos una conexión increíble. Me di cuenta que mis sentimientos iban más allá de una amistad. Y yo quería hacer las cosas bien. Es decir, no hago lo que no me gustaría que me hicieran. Así que decidí hablar con él, que era mi pareja. Ex le expliqué que yo ya no me sentía bien. Ya teníamos problemas diferentes, puntos de vista, acerca de nuestras metas. Terminé esa relación y se lo hice saber a Rajim. No, de no, de no dejaba de sonreír cuando se lo conté. Nuestras citas eran espontáneas. De lo contrario, hacíamos algo extraordinario. A los días siguientes de terminar esta relación, el que ahora es mi exnovio, se presentó en mi casa. Lo más sorprendente fue a pedirme que me casara con él. Obviamente yo quedé en shock. Es decir, no es una forma común de hacer una propuesta tan importante. Tenía que pensarlo. Le platiqué a Rakim lo que pasó y tuvimos una de las peleas más feas que hemos tenido. Y lo entiendo. Estaba en una situación de incertidumbre. Cuando estoy con Rajim, nada más importa. Ni el tiempo, ni los demás. Solo somos él y yo. Entonces ahí tenía mi respuesta. Le dije a mi exnovio que lo lamentaba y que no podía. Es un buen chico y merece a alguien que se entregue por completo. Como, como Rajim y yo seguíamos peleados por lo que sucedió, decidí llamarle a uno de sus amigos para que me ayude a llegar de sorpresa. Ese día tenía su reunión de chicos, sin embargo se canceló. Ya estaba desesperada, quería verlo y abrazarlo. Guillermo, el amigo, le llamó por teléfono y Rajim le dijo que, como el plan se canceló, fue a los Arrancones, cosa que yo jamás había ido. A lo que Memo me dijo, pues ni modos, Rajim me deberá la vida y que me lleva hasta los Arrancones. Obviamente iba de sorpresa cuando llegamos. Memo lo saludó y yo estaba atrás de él. Cuando Raji, me, cuando Raji me vio, le brillaron los ojos y supe que esa era la mirada que quería ver cada día. Estuvimos platicando, le conté todo lo que sucedió y me besó. Fue lo más bonito y emocionante. Todo iba mejorando. Salíamos, seguíamos saliendo y platicando y conociéndonos más. El 21 de julio de 2015 es para mí una fecha muy importante. Me llevó a cenar a un restaurante súper bonito y romántico. Y obviamente estaba muy nerviosa. Cenamos y platicamos. Reímos por horas y de la nada, al fondo se escucha una canción romántica. El mesero llega con un ramo enorme de rosas. No me esperaba eso, por supuesto. Y cuando volteé a ver a Rajim, tenía un anillo. ¿Qué? ¡Matrimonio! Me dijo la frase más esperada. ¿Quieres ser mi novia? Y así es como comenzó nuestra historia. El día de hoy llevamos un año y medio. Puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Soy tan feliz como el primer día. El día de hoy, de la nada, cayó una carta de amor adicionalmente. Llegan flores, llegan muchas cosas a este programa. Porque el amor nace de la nada. El amor nace del aire. Que dices querido Lab, no es para mí escribí esta carta para contar mi historia de amor todo comenzó cuando cansado de mi trabajo y problemas personales decido darme un tiempo y viajar a cancún nunca había volado en avión de hecho fue mi primera vez en cancún afortunadamente tengo un viejo y muy buen amigo llamado pedro que cuando hablé con él acerca de ir a Cancún, él me dijo que me brindaba hospedaje. Llegó la, llegó la fecha de mi vuelo y todo estaba listo. Mi avión salía el martes 31 de enero de este año. Me despedí de mi familia. Tomé mi camión de Colima, Guadalajara, para después abordar el avión que me llevaría a mi destino. Después de las dos horas programadas de vuelo para Cancún, por fin llegué. Eran las nueve de la noche. Los paisajes del vuelo no fueron la gran cosa comparada con la experiencia que me esperaba. Mis nueve cortos días de vacaciones. El martes no hubo nada de suma importancia. Lo normal. Salí a tomar un camión que me llevaría con mi mejor amigo. Un señor me ofrece una serie de artículos que vendía. Entre ellos, éxtasis. Pero le dije, no gracias. Llego con Pedro y después de mucho tiempo de no verlo, lo saludo con mucho afecto. Charlamos un rato y nos dormimos. Estaba cansado del viaje. Al día siguiente miércoles, también pasó algo desapercibido. Excepto por una cosa que cambiaría mi aventura. Me instalé en la casa de mi mejor amigo y me llevó a conocer donde el lugar en donde trabajaba. Estando ahí, conocí a una de sus compañeras. Una chava muy alegre, ojos hermosos y una sonrisa que te hipnotizaba, cual si fuera una hermosa sirena. Ella se llamaba Adriana. Llegó el jueves y yo solo quería salir y conocer. Pedro me avisó, arréglate, esta noche saldremos. Dos amigas de Pedro pasaron por nosotros, Elena y Ana, como las de Frozen. Al llegar a ese lugar llamado Mambo, escucho que alguien más nos acompañaría. Para mi sorpresa, salió de un carro una dama de hermosos ojos y una sonrisa encantadora. Y nunca se me van a olvidar a sus lindos chinos que llamaban la atención a distancia. Entramos a Mambo, un lugar de buen ambiente para bailar y pasarla bien con los amigos. Ese día estuvo increíble. Bailamos hasta más no poder. Había barra libre y un excelente ambiente. ¿Saben? Los caballeros no tenemos memoria. Y literal, nadie tenía recuerdos de esa noche. Pero desde ese día, esa hermosa mujer me flechó. Ese jueves comenzó mi verdadera historia de amor. Pasaban los días y yo solo quería saber de ella. Me gustaba y me seguía gustando como no tienen idea. Hasta pasó por mi cabeza dejar mi vida en Colima y conocerla más. No. Siento que fue amor a primera vista. Cada día buscaba la manera para que ella estuviera con nosotros y si mi amigo no quería salir, se me encontraba una manera para que ella me sacara a pasear. Entiendo que debía ser al revés, pero yo no conocía nada. Afortunadamente para mí, la veía todos los días. Y cada día era mágico, y era algo especial. Adri es muy linda y amable. Hizo lo posible para que mis últimos días no pasaran desapercibidos, y doy gracias a Dios y a mi Pedro, porque cada día era algo fantástico. Me bastaba con solo verla. No había necesidad de más. Para no hacerles la historia muy larga, mis últimos días en Cancún los pasé pensando, en qué era lo que en verdad quería para mi vida. Yo ya tenía mi plan de vida, pero estaba en Lima. Simplemente que lo que ella tenía mucho que no lo había sentido. Estaba con mi familia, incluso hablé con ella. Y les dije que me quería quedar a vivir en Cancún. Una amiga de Pedro y yo nos pusimos a buscar universidades para yo estudiar. Era lo único que me preocupaba. Lo demás salía sobra Llegó el miércoles 8 de febrero, mi último día en el paraíso. Fue algo que jamás olvidaré. Estábamos Pedro, Diana, Carla, que es la hermana de Adriana, Adriana obviamente y yo. Poco a poco pasó el tiempo y se fueron durmiendo todos. Solo quedamos despiertos, ella y yo. Y como todas las noches anteriores, platicábamos y yo la veía fijamente a los ojos. Había algo en ella que me hacía sentir especial. No sé cómo explicarlo, pero amaba verla dormir. Ese día nos desvelamos un poco más platicando de asuntos más personales y Manu me va a preguntarle que sí que pensaba de mí. Ella era muy bromista, me decía, que eres un bebé. No era mucha la diferencia de edad y para mí pensar en el amor, la edad no importa, pero bueno. Ella dejó a un lado lo bromista y me dijo cosas bonitas. Cosas que quería escuchar, pero que también no a la vez. Me dijo que no hiciera nada por otras personas. Que si iba a hacer algo, fuera por mí y para mí. Yo sabía que esto que ella me decía era cierto. Pero ustedes saben que el amor te hace hacer cosas que nunca crees que harás. Y yo estaba dispuesto a hacer todo por ella y por mí. Cuando terminamos de hablar, coincidí con lo que ella me dijo. Solo la miré a los ojos... Besé su mejilla, la abracé y nos dormimos. Al día siguiente, sabía lo que tenía que hacer. Tenía las cosas claras, pero en el fondo me desgarraba saber que no la volvería a ver durante un largo tiempo. Me despedí de ella con un beso, el último beso, y le agradecí por todos esos momentos mágicos que vivía a su lado. Mi maleta ya estaba lista. Me despedí de mi buen amigo Pedro, le di un fuerte abrazo, fue inevitable que me salieran las lágrimas, pues él sabía lo que yo sentía y no quería dejar de sentirlo. Agarré mi maleta y partí. Lo último que me dijo Pedro fue, vuelve pronto. Camino al aeropuerto, era inevitable no pensar en ella. Les juro que me iba a regresar, pero sabía que no era lo correcto. Llegué al aeropuerto con mi boleto y maleta en mano. Abordé el avión que me llevaría de regreso a mi antigua vida. Sin esa mujer, que me hizo volverme loco estos nueve increíbles días que nunca olvidaré. El avión despegó y ya no hubo vuelta atrás. Esta carta de amor la escribí en el avión camino a casa. Fue muy difícil para mí. Quería soltar el llanto tan solo de acordarme de sus ojos, su cabello, su sonrisa, su olor que jamás olvidaré y su bella forma de hacer, siempre sonriendo. Transmitiendo esa vibra tan linda y única de ella. Adriana Chu, si estás escuchando esto, quiero que sepas que para nada del mundo te olvidaré. Sé que fueron pocos los días, por, pero maravillosos. ¿Sabes? Me hiciste sentir de nuevo que el amor existe. Y que todavía hay mujeres con un corazón puro y lleno de amor como el tuyo. Atentamente, Alan, con mucho cariño para mi hermosa sirena. Yo me despido, señores, con esta frase, recordándoles que el amor está en el aire y que no es algo que debemos ocultar, menos en estas fechas que están llenas de amor y llenas de buena vibra. La frase dice así, las mujeres no esperan promesas, las mujeres... Esperan sorpresas.